Donde, donde dice que fue un golpe mortal, porque, pues, podía morir por ser sagrado. Género Peguero, padre de la menor asesinada Emily Peguero, aseguró este miércoles desconfiar del arrepentimiento de Marlon Martínez. Agrega, todo se trata de estrategias en el proceso. Sí, eh, ellos hay algo siempre que, que quedan detrás, pero no es que yo dudo.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 pero fue inducido por Marlon. Será este próximo jueves cuando continúe el juicio de fondo por el asesinato de la menor Emily Peguero, donde los principales acusados, Marlon y Marlin Martínez, deberán acudir nuevamente hasta el tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN reportó Joanny Paulino.